¡Saludos, internautas! Aunque la historia del universo aún tiene grandes enigmas, sabemos que nació de un punto inicial que provocó una inflación hace casi 13.800 millones de años. En el proceso de expansión, se creó nuestro espacio-tiempo, donde fueron brotando las estrellas y galaxias que forman nuestro universo. El origen del universo es una de las grandes incógnitas de la ciencia, la teoría más sólida, es que todo surgió de una singularidad inicial, extremadamente densa y caliente. Durante el primer segundo después del Big Bang, el universo experimentó una gran inflación que luego se fue desacelerando. Desde entonces, el universo no ha dejado de expandirse. Pero hace 5.000 millones de años, la expansión volvió a acelerarse a un ritmo cada vez mayor. La causa es una misteriosa fuerza antigravitatoria que impregna todo el espacio, llamada energía oscura. Se aprecian más sus efectos en el espacio profundo, donde la gravedad es prácticamente nula. El tiempo y el espacio no son absolutos, sino que se expanden. Los objetos del universo no se mueven por sí mismos, sino que es el mismo espacio que los contiene el que se estira como una tela. Esta métrica que describe la expansión en el modelo estándar del Big Bang se llama la métrica de Freeman Lemaitre-Robertson Walker, que describe un universo dinámico y homogéneo. Desde la Tierra, vemos las galaxias más lejanas alejarse cada vez más de nosotros. La tasa de expansión parece ser proporcional a la distancia. Cuanto más lejos está una galaxia de otra, más parece alejarse. La luz de los objetos lejanos, siempre tiene un retardo en llegar a nosotros, cuanto más lejos, más vemos en el pasado. Una galaxia 100 millones de años luz, la vemos como era hace 100 millones de años, que es cuando salió la luz. El espacio es tan grande, que todo lo vemos en el pasado, en diferentes momentos de la historia del cosmos. Si bien, la velocidad de la luz tiene una velocidad finita de casi 300.000 km por segundo, no ocurre igual con el espacio-tiempo, pues se puede expandir más rápido que la luz en objetos que están más allá de los 13.700 millones de años luz de distancia. La velocidad de la luz descrita por la relatividad sostiene que ningún objeto con masa puede viajar a la velocidad de la luz ni superarla. Los objetos que parecen alejarse a mayor velocidad de la luz, realmente no viajan a esas velocidades. Es el espacio que se estira y arrastra el espacio-tiempo realmente. Así que nunca sabremos de ellos, ya que el espacio-tiempo puede estirarse a mayor velocidad que la luz. Que la velocidad de la luz sea finita, nos permite observar objetos lejanos y cómo eran las cosas en el pasado distante. Debido a que el universo no ha dejado de expandirse desde los inicios a mayor velocidad que la luz, los astrónomos han calculado que el universo observable debe de medir unos 46.500 millones de años luz de radio si pusiéramos la Tierra como centro. Pues realmente no hay un centro. El Big Bang ocurrió en todas partes al mismo tiempo. No hay ningún lugar privilegiado en el universo. Cualquiera puede ser el centro. En este caso necesitamos un punto de referencia y en este gráfico imaginario en forma de esfera hemos delimitado lo que se llama el volumen de Hubble a partir del cual debido a la expansión acelerada del universo las galaxias se alejan a mayores velocidades que la luz Esto hace que la materia más alejada que observamos es la radiación cósmica de fondo de microondas la luz más antigua del universo La palabra observable es clave pues significa lo que los científicos pueden ver, pero no lo que hay en este momento. En el futuro, se observarán objetos que ahora están a 16.000 millones de años luz. Un límite llamado horizonte de sucesos cósmico. A partir de esta distancia, un rayo de luz emitido por cualquier astro nunca nos alcanzará, ya que la expansión va más rápida que la luz. Si no nos llega la luz de las galaxias, no nos llega información, y todo lo que hay es oscuridad. Llegará un momento que las galaxias estén tan lejos de nosotros que a los posibles seres que estén en nuestra galaxia verán un universo sombrío y vacío, donde todas las galaxias de nuestro grupo local se habrán fusionado en una sola, y las más lejanas habrán desaparecido de la vista. El límite del universo observable es justo donde se emitió el fondo cósmico de microondas, hace 13.770 millones de años, también llamada la frontera de la última dispersión. Pero como el universo no ha dejado de expandirse desde los inicios, esa zona debe encontrarse a 46.500 millones de años luz. Esto lo complica aún más, cuando deducimos que el universo no se está expandiendo al mismo ritmo en todas direcciones. Aunque a muchos les suene raro, la expansión superlumínica del universo no incumple ninguna ley física. La materia no se puede mover más rápido, pero sí el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es una región donde suceden todos los fenómenos físicos de nuestro universo. Es parecido a una pecera donde está contenida toda la materia y la energía. El universo debería tener un diámetro teórico de 93 mil millones de años luz, aunque nada impide que sea mucho mayor ya que hemos calculado un ritmo de expansión constante, pero si suponemos que han existido variaciones, el universo podría ser 250 veces más grande que el observable, o al menos 7 billones de años luz de diámetro. Es lo que cree Mijan Bardanyan, de la Universidad de Oxford, después de un análisis estadístico. La expansión superlumínica acelerada del universo, hace que a cada segundo, estemos perdiendo más espacio y galaxias. Hay partes del universo que jamás podremos ver, el cosmos nos rehúye. Hasta el 40% de las galaxias que aparecen en esta histórica foto del campo profundo extremo del Hubble, que contiene 10.000 de las más lejanas galaxias, ya están fuera de nuestro alcance, ya que se alejan a una velocidad superior a la luz. Si enviásemos un rayo de luz hacia ellas, jamás las alcanzaría. El futuro parece cargado de melancolía, el universo huye de nosotros, piensa en ello cuando mires al cielo, vivimos un momento dulce y rico, donde es posible la vida y contemplar gran cantidad de galaxias y estrellas, debido a nuestra incapacidad de entender el cosmos y viajar a través de él, solo podemos especular con los conocimientos que tenemos, ¿Qué hay al otro lado del universo, existe realmente un final. La luz crea ilusiones en nuestro universo. Vemos el pasado. Fantasmas de lo que fueron. Así, por ejemplo, cuando observamos una galaxia que está 13.500 millones de años luz, sabemos que no es cierto. Si bien, vemos la galaxia en esa posición cuando la luz salió de ella, hace 13.500 millones de años. Pero en nuestro presente, debido a la expansión del universo, esa galaxia está mucho más lejos. Al menos a más de 30.000 millones de años luz, posiblemente en otro lugar, y más evolucionada. Los físicos se rompen la mente, intentando averiguar qué puede haber al otro lado del universo observable. Más allá de la frontera de la última dispersión, el espacio podría ser finito o infinito. ¿Cómo podríamos saberlo? Hay una manera de averiguarlo. Y ahora sí que vamos a llegar a una conclusión que explotará tu cerebro como nunca antes. Según la relatividad, ir a velocidades próximas a la luz, ralentiza el tiempo respecto a otro observador, llegando a un momento que alcanzando la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. Un fotón no tiene sistema de referencia, ya que no tiene tiempo. La gravedad también afecta el pasar del tiempo. Estar sometidos a grandes masas, hace al tiempo más lento. Es lo que pasa en los agujeros negros. Más allá del horizonte de sucesos, nada puede escapar. Ni siquiera la luz. El horizonte de sucesos es el umbral alrededor del agujero negro donde la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. No sabemos qué pasa más allá. Si esto lo extrapolamos al espacio-tiempo, llegamos a una conclusión desconcertante. En un espacio-tiempo superlumínico, las cosas no son como las imaginamos, las causas siempre han de preceder a los efectos, pero si algo supera la velocidad de la luz, veríamos el efecto antes que la causa. Sería como retroceder en el tiempo. Más allá del volumen de Hubble, es como el horizonte de sucesos de un agujero negro. Los objetos se alejan porque el espacio-tiempo supera la velocidad de la luz y no pueden escapar de él. Las galaxias cada vez las vemos más jóvenes al final del Universo. ¿Están esas galaxias retrocediendo en el tiempo? Es como ver la flecha del tiempo hacia atrás. Esto significa que el Universo no tiene una forma definida. Es una región en tres dimensiones, que está plegada sobre una cuarta dimensión, el tiempo, y debido a su naturaleza, no podemos definir sus límites. Nosotros podríamos estar en el fin del universo sin saberlo, ser el centro, incluso en otro lugar. Si nosotros nos alejáramos de la Vía Láctea a mayor velocidad que la luz, al recorrer 46.500 millones de años luz, la veríamos en la infancia, en el borde del universo, y en este caso, sería nuestra Vía Láctea. El borde del universo es una capa del pasado, y todo está ahí. El futuro podría ser un agujero negro. Lo que vemos en el cosmos son galaxias expandiéndose, muchas de ellas a mayor velocidad que la luz. Es como si nosotros adelantáramos a la luz y estamos viendo su pasado, retrocediendo en el tiempo, cada vez más jóvenes. El universo depende del punto de vista del observador, es quien lo crea, con sus velocidades relativas. Según la ciencia, el universo es un sistema cuántico aislado, un campo unificado de ondas, con tres dimensiones espaciales curvadas sobre una cuarta dimensión. Esa cuarta dimensión define la naturaleza de los objetos y los fenómenos contenidos en él. El observador es en todo momento quien define la realidad desde su punto de vista y su marco de tiempo. No existe un presente o un tiempo universal para todos. Esta hipótesis resulta sorprendente, pues el misterio del cosmos radica que si la expansión es menor que la velocidad de la luz, vemos galaxias en el pasado pero con una evolución hacia el futuro, es decir, con la flecha del tiempo hacia adelante. Pero cuando la expansión supera la velocidad de la luz, podríamos ver las galaxias retroceder en el tiempo hasta llegar a un punto que la masa del Universo es tan infinitamente densa y pequeña que se llena de fluctuaciones cuánticas. Resulta difícil asumir que alguien nos viera retroceder en el tiempo y desaparecer desde la otra punta del horizonte en algún momento. El volumen de Hubble es la región del Universo observable que separa en dos mitades el espacio que se expande a menor velocidad que la luz del que lo hace a una velocidad mayor. En el límite, teóricamente el tiempo debería detenerse. La verdad es que todo es una ilusión. El universo nos engaña. Nada es lo que creemos que es. Nada está donde creemos que está. ¿Y cuándo está? Más allá del universo observable, desde nuestro punto de vista, hay las fluctuaciones cuánticas del Big Bang. Pero desde otro marco de tiempo, podría existir más universo. A veces cuando contemplo el universo como un todo, desde el principio de los tiempos hasta su final, me doy cuenta que nada es eterno, ni las galaxias, ni estrellas, ni siquiera la vida o la conciencia, y que somos una anomalía temporal, algo precioso y efímero, así que por mucho que anhelemos dejar una huella de haber estado aquí, llegará un momento... ...que esa huella será borrada por los vientos cósmicos... ...que soplan a través de las arenas del tiempo. Pero me doy cuenta que es otra ilusión creada por mis sentidos... ...con el tiempo corriendo hacia adelante. Solo somos meros observadores de una gran ilusión... ...donde el tiempo y la velocidad... ...engañan nuestros sentidos. La eternidad y la existencia... ...es lo que nos espera... Más allá de las leyes humanas y nuestras limitaciones biológicas, no puede haber principio ni final, solo meras transformaciones de la energía, como si estuviéramos en un sueño. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte. Aporta lo que puedas en Patreon para que el canal permanezca activo. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.